Horas echa su morrelo de un tiempo perdido, pinturas en la pared y un cigarrillo encendido, y al final solo quedan cenizas en la mesa, flota un alma Fenijas que a contraluz avanzan cuatro hilos de sol un eco y al final solo quedan cenizas en la mesa flota un alma Solo quedan Las tenis